que no pueden utilizarlo en medio de esta pandemia para, para que nos vean la cara de pendejo a nosotros y que nos vean la cara no, está, está. ahí está el segundo está video hay, hay dos cajas de póngale el audio señor director ese segundo video pintura, lo voy a mostrar el segundo video aquí. prendió Sí. Bien. Pues mire cómo le está revisando ahí todo para llevarse ahí la guagua revisando atrás para que ustedes vean que para decir mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado bueno, lo pusimos en dos lugares y ahí está este es este, el este tiempo final que debía hacerlo al principio ya puede venir aquí señor director si tiene si tiene ahí ajá, el último comentario que voy a hacer de hoy voy a esperar que el tiempo de retraso termine, ya terminó ahora mismo hay unas autoridades electas que van a tomar posesión yo le quiero hacer una observación a esas autoridades el escándalo que se vivió desde que inició Alex Díaz en su gestión como alcalde con todos los regidores no tengo que mencionarlo porque salieron escándalos de sobre, de extorsión de chantaje de mal manejo de fondos, de mal manejo de contratos, todo le quedó mal a esa gestión, un escándalo tras otro Elección de buffet tras otra, elección de tras otra. Hay nuevas autoridades. No he escuchado a un solo regidor de los nuevos electos. No he escuchado a Siquio su voz en este espacio. Que tanta preferencia le hemos dado en el sentido de que cuando él ha querido utilizarlo sin interés para informar al pueblo, yo le he puesto a su disposición. Y como alcalde electo, usted tiene un deber. primero de que no se aplique borrón y cuenta nueva con la gestión que está ahí, aunque Ale le haya ayudado a usted en la campaña ahora. No se puede tener borrón y cuenta nueva, porque si usted va y no ve la sociedad, que usted va a tomar una corrección, señor licenciado Ciclones de la Rosa, con la gestión anterior y abre auditoría para que se investigue todo lo que se hizo ahí en cuatro años. El manejo de esos seis mil millones de pesos que hasta última instancia, haciendo diabluras, este pueblo no va a creer en usted y va a comenzar mal. Y de la manera que ustedes comenzarían peor, señor alcalde electo, sería comenzando ya a tramar como están haciéndolo en silencio ya yo me enteré de fuente confiable fidedigna y segura de usted poner gente que ha estado en gestiones pasadas y que ha formado parte del pasado y que no son cara nueva nada aunque sean jóvenes ya Yanni estuvo por ahí ya la otra doctora estuvo por ahí Usted sabe aquí yo me estoy refiriendo ya fue hasta presidenta del consejo de edilicio usted no puede poner esas caras de esa gente ahí Usted tiene que poner gente nueva, creíble. ¿Usted quiere una gente creíble? Ponga al doctor Rodríguez. ¿Hay más ejemplos ahí? Ahí está, está el hinchabebe, gente joven. Ponga gente nueva, olvídense del canchanchanerismo. Porque estos son de los míos, los pongo. Este pueblo no puede seguir con un ayuntamiento que sea una frustración, que nada más sirva para maltratar, pobres, para hacer contratos onerosos y leoninos, y para ser motivo de escándalo, que hasta en su propio ayuntamiento estuvieron robándole. Nosotros pasamos muchísimos videos de los muchísimos policías municipales y empleados robando en el ayuntamiento cajas chicas, robando motores y todas las cosas. Eso está ahí puesto en la memoria. Y usted no puede formar parte del borrón y cuenta nueva, licenciado Siquiones de la Rosa. Y usted tiene que hablar porque ya usted pasó por una enfermedad, nosotros se recuperó le apoyamos, yo de manera personal estuve llamando, como he llamado a todos los amigos que han estado enfermos, que son conocidos y amigos nuestros, porque yo soy amigo de los amigos en los momentos difíciles, pero amigo el que te dice la verdad, nosotros no podemos permitir que ustedes formen parte de, de contratos de connivencia con el pasado y que se aplique el famoso borrón y cuenta nueva, este pueblo no aguanta eso ya, no, no, este pueblo no aguanta eso, y si usted hace eso, estaría comenzando una gestión empañada. Por lo tanto, voy a hacer la misma observación con la energía que me caracteriza al presidente de ese partido a nivel municipal y al presidente de ese partido a nivel provincial. Al ingeniero Almedo Caba y al tan estimado Franklin Romero que será senador seguro de, este, de esta provincia tenemos un senador escondido que no vemos y que ya lo que está haciendo es dar últimos último golpe para irse a retirar con su pensión millonaria y con lo que manejó durante todo este tiempo que no hizo nada por este pueblo que no fuera a dar donaciones pequeñas donaciones para hacer figureo con la prensa y congratularse con las esferas sociales con, con, con ciertos grupos parásitos aquí entonces usted no puede, licenciado Silvina de la Rosa, permitir entrar a una gestión cuestionada. Lo primero que usted tiene que decir que va a hacer tres auditorías. Una por la Cámara de Cuentos, digo de cuentas, Una por la Liga de los Municipios, la Liga Municipal Dominicana. Y otra privada que usted va a mandar a hacer para saber qué se hizo con los recursos, porque usted va a comenzar con un presupuesto atrasado. Cuando usted tome posesión si es que toma posesión, porque aquí se está poniendo, poniendo todo, yo espero que sí, como ya para esa fecha, se supone que hemos tenido que rebasar esto, si el gobierno toma medidas y no sigue ahí como un guanajo, vamos a ver lo que el presidente dice mañana, pero usted no puede formar parte, usted tiene una, una imagen distinta en este pueblo, usted lo ven como un hombre serio, a usted Frank y Romero y a usted también Olmedo, y no se puede permitir que comiencen ahí con cara vieja y con gente que ha pasado por ahí que no le ha aportado nada a este pueblo. Ni un limoncillo. Son tan silenciosos que hay gente que no sabe que esos fueron regidores aquí en el pasado. Porque pasan por ahí sin dejar huella. Pasan por ahí nada más para, para, para beneficiarse de una posición política. llegar a aprovecharse de una coyuntura como este especial que se dio. Porque todas esas regidores son negociadas a nivel interno yo conozco como la palma de mi mano eso y no me van a hablar que yo digo cosas que tiembla esto aquí, de ese SPRM si no se llevan de mi consejo la digo todas, porque no tengo compromiso con nadie por eso no recibo un chele a nadie ni tengo publicidad de esa gente de nadie para yo poder darme el gusto de decir lo que me da la gana aquí mientras, mientras esté en el aire porque hasta dificultades e impedimentos de todo tipo he tenido para estar fuera del aire pero seguimos aquí, valientes, cumpliendo con nuestro compromiso de denunciar lo que está incorrecto y anunciar lo que yo entiendo debe hacerse por este pueblo. ¿Era cuánto quiere decir por ahora sobre ese tema? Actúen correctamente, que lo estamos vigilando. Y hay un regalo de muchachos jóvenes y gente nueva que ha llegado ahí. Que nosotros esperamos que ustedes no se manejen igual que esta gente que se si aumentaba los sueldos en Semana Santa en medio de crisis en medio de problemas, en medio de huelga, callado, ¿eh? en Navidad, llevándose esos sueldos carísimos y no haciendo nada por este pueblo, porque no hay un regidor que pueda decir que ha hecho algo por este pueblo. Aquí. Buenas noches, dígame usted. Dígame. Lo primero que yo espero, oye, qué bueno que tú me lo dijeras eso, lo primero que yo espero que usted haga si cuando usted tome posesión de eso ahí. Que emita una declaración diciendo que se le van a pagar la prestación a todo lo que se les robaron durante la gestión. Porque no pagársela es robársela. Yo quiero Muy bien. Y aquí hay gente que no, no ha recibido eso y que depende de eso. Yo tengo una mártir ahí que tiene un, un esposo ciego. Que yo he pedido ayuda en el programa para, poder, para, para ayudarle con el ojo. ya está ciego. Ella sin la tarjeta de solidaridad, la llevándose el diablo. La cancela y si le debían 100 mil pesos, le dice, tomo 25 y te va a robar 75. Eso es lo primero que yo espero que usted haga. Y no de regidores en contubernio con el pasado. Que tuvieran ahí gestiones pasadas. Este pueblo no quiere más de la misma vaina. Cara nueva, gente nueva, es lo que queremos ahí. Y si esa gente nueva que llega y actúa mal, lo estaremos enfrentando, inmediatamente comienzan a actuar. Porque tenemos los ojos puestos sobre ellos No se equivoquen. Era cuánto. He dicho. Carajo, buenas noches. Ya estamos. Bien. Sí, digamos, usted. Hermano, comienza a hablar. Que tú estás hablando con Pitágora. No mire la pantalla de tu televisor. Escucha mi voz y comienza a hablar. Adelante, dime. Hola, buena. ¿Cuál es tu denuncia? Hoy hay un fuerte tiroteo aquí, mi hermana. Mira, vaya, ahora mismo. ¿En qué parte? En el sector de Hermana Mirabal. ¿Por qué calle de la hermana Mirabal? ¿Por qué, calle? ¿Por qué calle? Dime de la hermana Mirabal. Se cayó ahí la llamadita. En hermana Mirabal, un tiroteo. Cuando ustedes me vayan a hacer una denuncia, dígame a cuál calle para yo poder ayudarlo. A ver si puede ser en la parte alta. Yo tengo aquí a esta a esta mártir, Mire, Ese es el esposo de Xiomara Rodríguez. Ciego. Ahí ya la cancelaron. Yo la voy a llamar ahora para que ustedes vean que yo no hablo mentira. Ya se acabó, señor director. Bueno, a pesar de que comenzamos tarde, estamos retirando un minutito a antes. Pero usted es el que manda. La llamaré mañana. Eh, Tengo tiempo para poner la llamadita. Qué bueno. Gracias, señor director. Voy a poner esta llamadita. Estoy llamando a Xiomara, ese empleado. Qué bueno que me regalaron este minuto. Xiomara, déjame hacerte una preguntita. Cuando a ti te cancelaron del ayuntamiento, ¿Cuánto sí. te pagaron y cuánto te quedaron a deber? Eh, no, a mí me pagaron, a mí me tocaba 30 mil y pico y me dio 22 mil y se quedó así. A mi esposo le dio 15 mil en el primer pago y le debe todavía 90 y pico a mi esposo. Le debe 90 mil pesos a tu esposo que está ciego. ¿Qué tiempo, sí. cómo se llama tu esposo? Pedro Antonio Capellán Rojas. ¿Qué tiempo, qué tiempo duró él trabajando ahí? Usted sabe una gente, quédate, ok, quédate ahí, está bien, 20 años, miren esto, después de 20 años, a ese señor que está ahí, el Pedro, usted cree que un desgraciado puede cancelarlo y mandarlo ciego, dándole 15 mil pesos y robándole 90 mil, oye, me siguió, si usted no hace ese gesto y lo que yo le estoy diciendo a partir de que usted tome posesión, no cuente más con mi amistad. Ahora, si usted actúa correctamente, como yo estoy diciendo, en este medio, sin un centavo, sin falsar factura y sin cobrar nada, cuente con un aliado, porque si usted va a actuar a favor de los pobres, me tiene a mí de su parte. Autoridad que actúa correctamente del PLD, del reformista, del PRM, del PRDiablo, del PRS, de todos lo demás, cuente con un aliado. Ahora me enfrentan en el terreno del honor a mí cuando actúan con borrón y cuenta nueva, aliado al pasado. Buenas noches, última llamadita que recibo. Y gracias, señor director. Disfruta en tu hogar.